Tras el hecho donde supuestamente el joven Luis Manuel Gómez intentara asaltar a un agente policial, la madre exige que no sea encarcelado. Ahora lo quieren encarcelar, lo llevan preso ahorita si no tiene nada en el brazo. Estamos esperando que el médico venga a ver lo que le pasa en el brazo, si no lo van a meter y lo van a bajar para el cuartel. A mí me parece que como está ese muchacho golpeado con 10 tiros, no pueden meterlo preso tienen que mandarlo a su casa y si tiene expediente que se lo que lo hagan cuando ya esté recuperado, aunque sea con vigilancia que me lo manden a mi casa. Si es que ellos propinan de que yo él tiene algo, porque Eficai me dijo ahora yo tuve en encuesta. El Eficai el me dijo a mí, su hijo lo que va a preso porque tiene dos quereres. Gómez aseguró que su hijo solo lo están calumniando. Gómez aseguró que a su hijo solamente lo están calumniando para NTN tu noticiero regional Jamie Francisco